Otro compuesto que vamos a ver del oxígeno son los peróxidos. En los peróxidos el oxígeno actúa con número de oxidación menos uno, pero funciona de la siguiente manera. Un oxígeno se combina con otro oxígeno y se quedan dos enlaces libres para combinarse con otros elementos. Los elementos con los que se combina el oxígeno para formar los peróxidos son principalmente los alcalinos y los alcalinotérreos, es decir, el grupo del litio el grupo del berilio. A la hora de escribir las fórmulas podemos empezar escribiendo el oxígeno de esta forma para representar la combinación del oxígeno consigo mismo y que le quedan dos enlaces para poderse combinar con otro elemento. Cojamos por ejemplo el magnesio que tiene número de oxidación más 2 y lo vamos a combinar con el oxígeno para formar un peróxido. Hay que hacer como siempre, intercambiar los números de oxidación y generando el signo, así que nos va a quedar Mg2O2, 2. Si desarrollamos esto, pues nos va a quedar Mg2O4. Y si simplificamos, nos va a quedar MgO2. Siempre tiene que aparecer un número par de oxígenos para representar precisamente esta combinación de oxígenos que teníamos al principio. Según la nomenclatura de stock, esto lo vamos a llamar peróxido de magnesio, utilizando la palabra clave peróxido. Y según la sistemática lo vamos a llamar utilizando la palabra óxido. ¿vale? Según la sistemática se nombran como óxidos, igualmente indicando cuántos oxígenos aparecen y cuántos, en este caso, magnesios aparecen. Así que esto va a ser dióxido de magnesio. El mono nos lo podemos ahorrar y ya estaría. Vamos a ver otro ejemplo con el sodio. El sodio que tiene número de oxidación más 1, O2 menos 2, intercambiamos los números de oxidación, así que queda Na2O2 y aquí no se simplifica. vale, Hay que tener cuidado, pues esto sería peróxido de sodio y según la sistemática esto sería dióxido de disodio indicando que aparecen dos sodios y dos oxígenos. Hay una excepción y es que la tradicional se pues, eh, admite o se suele ver mucho como nombre admitido el agua oxigenada. ¿vale? El H2O2, que sería el peróxido de hidrógeno o el dióxido de dihidrógeno, pues la tradicional, esto se le llama agua oxigenada y es muy común verlo.